Miren, por ejemplo, este de los tucanes de Pijuana, de 34. Ahí a precio 2,99. Con nuestro video de secretos de shopping, ahora nos encontramos en TG max Vamos a irles contando de qué trata esta tienda. Ahí vez el security Va a hacer un video piratita. Ya estamos grabando el video de secretos de shopping. Cuéntenos de qué se trata rápido esta tienda. Explíquenos. Ah, okay. TJ Maxx es una tienda del tipo de, de, de, de... la que venimos Burlington, de Burlington este, pero... Uh -huh. ah, pero aquí de entrada se ve más ordenado, es más nice los precios son más caros entonces vamos a ver qué, qué podemos encontrar eh, generalmente nosotros no vamos a TJ Maxx pero hay cosas más fashion pero rápido, ¿de qué se trata el concepto de estas tiendas? ah, ¿de qué se trata? de encontrar cosas a descuento de todo, desde cosas para la casa, ropa, zapatos... Pero son soles. como, es como salditos, <coughs> es como... Pues yo creo que sí es lo último que les queda a las tiendas, pero... En buenas condiciones. O sea, como que lo que no, la tienda ya no, ya no terminó de vender, sí, sí no, uh -huh. no son cosas así, sí, como saldos Como fuera de temporada. Ajá, como fuera de temporada. Es o fuera de temporada. excedente. A mí me habían explicado en la de arroz que son como excedentes, uh -huh. lo que les sobra, sí. en las rutas. Pero bueno, ahorita les pero, explico pero esa parte. Por ejemplo, tienen hasta su área para enseñar las cosas, y todo? cosa que no hay en otros lados a veces. Uh -huh esta 7 dólares ok voy a dar un tour les voy a dar un tour rápido para no hacer tan extenso el video y por aquí te vemos ok unas tazas de 10 dólares esas dos tazas ok ahorita la vemos vamos a agarrar un carrito y ya traemos bolsas de, de otra tienda que fuimos burlington si no han visto nuestro video de burlington ¡ay! no han visto nuestro video de Burlington a se lo dejamos. ok a ver un poco lo que ya había explicado en el video de Burlington. Estas tiendas, eh, Digimax Max, yo casi no la conozco. Maris ya, ya la habían conocido antes, pero este son tiendas que, como decía Maris, que son cosas como que le sobran a las, a los grandes almacenes y a mí me habían explicado que luego son de cosas excedentes Por ejemplo si les mandan a surtir Nike eh, 100 playeras Ellos no mandan 100 Mandan 105 o 110 Por cada tienda Por un extra para, Por si se pierde, por si se maltrata Se quedan con las 100, 100 El pedido 100 completo 100 bien Y ese excedente A las marcas les cuesta más caro Regresarlas a la fábrica o al almacén de origen y están este tipo de tiendas que las, las las compran, las adquieren pero más barato, o sea, los ponen como una oferta. Bueno, pues espero me haya explicado, eh, si no, este, dejen los comentarios y ahí vamos a tratar de explicarnos mejor. Ok, vamos viendo un poco los precios. Me ha sonido piratita, por ejemplo. Vamos viendo, vamos viendo, ya caminé mucho y ya pasó muchas cosas A ver, vamos a empezar con los zapatos acá hay un Nike Este rack de Nike están en, en 40 dólares Y precio regular es de 80 Vamos de este lado acá hay otros Nike Estos de Nike de 80 a 60 dólares Estos Adidas De 50 a 35 Aquí hay Otros Nike Estos de 100 en 50 dólares Ok Esos fueron tenis Vamos de este lado Vamos a este lado ah, Ropa Vamos a ver el clearance El clearance siempre son las Es lo más lo más barato de todas las tiendas Ese es otro tip En todas las tiendas En la mayoría, sino es que en todas tiendas En la de clearance En este caso son estos pantalones Por ejemplo aquí hay un pantalón Unos jeans No sé, no conozco la marca Pero cuestan 10 dólares 25, 10 dólares A ver qué más vemos Así hay mucha gente Y se me sale el zarape para grabar ¿Sí? pero seguir viendo la de Clarence A ver, una blusa, un saco Este saco Vale 24 dólares Este 10 dólares Este 12 dólares Michael Kors este, buscaba algo así más como de referencia. Este precio normal es de 155 y aquí ya está en 40 dólares. Es un saquito. Ok, le un poquito el rato de clearance. Ahora vamos al lado de caballeros a ver qué vemos rápidamente. Y ahí viene la madre. por ejemplo, una maleta. Una maleta Puma que normal cuesta 30. Aquí están 16. Vamos a ver qué más vemos de este lado. Una chamarra. Quitar una chamarrita. Una chamarra, una chamarra. Por ejemplo, una Lazar. Estas están 10 dólares. Una chamarra de moda. De 60 a 20. Vamos a ver. Una playera de moda hawaiana. Ahora para la calor. Está en 7.99. De este lado tenemos. Una playerita fresca. Ah, está padre está 10 dolaritos. Ok. De este lado. Tenemos. Que me llama la atención bueno, aquí está el clearance man. Tenemos un Un short pony oh, Está padre, man. a mí me gusta esta marca Ya lo había dicho antes En algún video, $4.50 Un shortcito Tenemos aquí Más de clearance Cosas de clearance Por ejemplo Esta $10 dólares para, la, para echar el basquetbol, una player Under the armor en 10 dólares. 10 dólares y aquí una pingüin El precio regular, regular de esta es de 70. Aquí están 15. Esta penguin, ok. ¿Qué más? A diferencia de Burlington o Ross, la verdad esta está muy fresa, la tienda es mucho más agradable, eh, está más acomodada la ropa, eh, miren por ejemplo esta de los Tucanes de Tijuana. de $34, ahí ver el precio $2.99, entonces, sí, como comenta Maris, esta es más fresita, si no quieren sentir tanto el guamazo de llegar a un Burlington, este, ...pueden... La maris? ...pueden este, hacer primero... ...aterrizaje en una TG max ...para irse aclimatando... ...y después... Se den, ...se den fuerza... ...para poder llegar a un Burlington... ...que sí es más como una... ...pues no una bodega... ...no no no, no, no es una bodega... ...pero como lo dije en el video de Burlington... ...lo vuelvo a repetir... ...a mí en lo personal me gustan más las tiendas... ...que los outlets ...y en general yo he encontrado ofertas pues hasta mejores en general y va a haber destellos en los outlets pero es muy raro entonces aquí en un par de horas eh, resuelves tu shopping que en un outlet le tienes que dedicar pues literal todo el día entonces ya son gustos ahí pongan en los comentarios a mí, a mí, a mí, a mí me gustan más estas tiendas que los outlets cuéntenos sus experiencias Suscríbanse a nuestro canal, que vamos a estar haciendo más videos de tips, de todo lo que se nos atraviesa en el viaje Y como el shopping es parte de viajes a Estados Unidos, por supuesto Estamos haciendo esta serie de videos de, de, de shopping Miren, ya, para rematar ya por último, unas maletitas Jansport Que la verdad no me acuerdo cuánto, cuánto cuesta en México, pero si sí son caritas Miren esta, esta está en 18 dólares, esta que agarré, precio regular de 31 dólares en 18. La, la maleta de moda, la maleta de ocasión. Y con esto damos por concluido nuestro video de Secretos de Shopping por Tips and Travel. Adiós.